...con Marisa Valle en el móvil junto sí, a, a, a Fabián a Rubí. Así es, Pamela. Bueno, la Policía Federal está detrás de una banda que roba animales. En este caso, Marisa forma parte de una ONG que eh, contribuye para la localización de estos animales... ...y en este caso, en una casa de devoto, aquí llegó la Policía Federal en busca de un caniche, un perrito que eh, esta organización está buscando, pero claro está, se encontró con un zoológico en el interior de, de esta casa. ¿Cómo, ¿Cómo damos con este lugar? Sí, es como eh, introducía Fabián, ¿no? Hay una ONG sí. que hace eh, una denuncia. Hay, ustedes saben que existe, y se lo digo esto a toda la gente que nos está mirando, existe una unidad fiscal específica, fiscal. específica mm. sobre maltrato animal. No, no, También trabaja esa fiscalía que dijo... Sí, tenemos una denuncia en la zona de Villarreal, como dijo Fabián, muy cerca de Villa de Boto, Calle Tino Gasta. Hagamos un allanamiento sí. a ver qué hay. Pero no era un allanamiento para buscar todo lo que encontraron. Porque era para ir a buscar un perro y, te, y se encontraron, como muy bien relata Fabián, un montón de animales exóticos y además la información que yo tengo es que encontraron armamento, entre oh, ellos wow. una granada. Nos encontramos con Marisa, precisamente en este lugar. En un momento se había trascendido que había un perrito que te habían robado a vos, pero no fue así. No, así ¿Vos? los comentarios a veces... No, no, no, no, no. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo está Hola, todo el equipo? Eh, Hola. La verdad es que... ¿Cómo estás? Yo participo hace mucho tiempo, del año 2016, en el rescate animal, en el maltrato animal, bueno, para, para colaborar y ayudar a la gente que la verdad a veces no tiene ni voz ni voto. Eh, entonces nos unimos varios... Eh, muchos equipos ahí trabajando para lo mismo eh, yo tengo mucho empuje, voy para adelante, claro, investigamos, se buscan las pruebas, porque no es fácil lograr un allanamiento, se buscan todas las pruebas correspondientes, y, y bueno, gracias a, obviamente a UFEMA, y quiero agradecer a Carlos Rolero Santurian, que es el fiscal, que es una maravilla, el corazón que tiene, y cómo eh, se pone ¿no? en el lugar de la, de la víctima que viene a ser el papá del animal o, o de la, del animal que sea, tanto la mascota, hay problemas de caballo, hay muchísimos temas de mucho maltrato y este, esta situación que, que el perrito fue agarrado y, bueno, y que nunca lo quisieron devolver, lamentablemente.